Hola amigos, amigas, bienvenidos a un video más de, de todo un poco Ya sé que me eh, ausente un poco, pero fueron por problemas de YouTube Pero pues aquí estamos de vuelta Ya creo un día más me quitan la, el castigo No podía ni subir ni tra hacer transmisiones en vivo Pero pues aquí estamos de nuevo <ríe> Bien, hoy les traigo aquí eh, eh, una, una un dato importante de alguna de una moneda de un peso morelos que acabo de adquirir es la que están viendo eh, aquí está esta moneda que viene siendo hoy hoy no tengo cámara en mi celular así que las muestro por aquí es del año 1950 un peso morelos que es la que me hacía falta para completar mi colección de monedas de un peso morelos ¿Sí? si se fijan aquí pues ya tengo la de resplandor que no es de morelos obviamente pero tengo la del cachetón morelos cachetón la que acabo de adquirir de hecho la adquirí esta semana tal les voy a comentar cuánto me costó y cuánto anda valiendo ahorita eh, ya en el mercado pues ¿verdad? numismático tengo la otra de morelos y son una dos tres cuatro cinco de morelos nomás que la más pequeñita no se alcanza a distinguir. Y pues las de un peso. ¿Sí? Estuve investigando de las monedas de un peso Morelos. Déjenme pongo aquí más grande la imagen para que vean las monedas con las que cuento. de tener una fotografía con mi celular. Pues es que el otro se me descompuso. O lo descompuse más bien por meterle mano. Pero ni modo. A ver cuando me hago de otro celular. Bueno que tenga buena calidad. Porque pues igual este es prestado y pues no tiene la imagen bonita. No da buena imagen de calidad de imagen y pues vamos a, a, a ver todo vamos a hacer un vídeo voy a hacer un vídeo así eh, viendo todas las monedas de un peso que han existido aquí en el, en el país de méxico y posteriormente vamos a hablar de la moneda esta que acabo de adquirir que está muy interesante ahí está volteada. está muy interesante lo de esta moneda Bien, vamos a empezar Miren Por acá Sí, esta, me encontré esta página Estuve buscando cuántos tipos de pesos mexicanos Existen Y me encontré con esto, miren Esta es una moneda Que se acuñó desde el año 1869 a 1873 y es esta moneda, de hecho, esta moneda me hicieron trans a mí Me, me jugaron una mala jugada pensando que era buena Y no resultó que era una imitación Perdón, una o una falsificación Y pues no, por eso no la tengo aquí en mi colección Pero me faltaría esta moneda Esta moneda de un peso del año 1898 a 1909 Se acuñaron También me hace falta esta de 1910 a 1914. Y está. Del año 1918 a 1919. De aquí para arriba son estas las que me faltan. Son cuatro monedas. Y de aquí para abajo ya las tengo todas. Es esta la que están viendo aquí en la, en la miniatura de un lado. En la parte superior izquierda. Y así las acomodé conforme. Estamos viendo estas imágenes. Luego sigue la del. Morelos Cachetón. Que si cuento. Esta. Ya he hecho videos de esta moneda. De he hecho varias. Creo que no me faltaba hacer video de este. Pero ahorita. Ahorita. Conforme vayamos viendo el video. Voy a ir. Eh, recopilando. A ver si ya lo hice. <ríe> este es ley. Ley 500. Es plata. 50% plata. Luego sigue esta. Que acabo de adquirir. Esta es De. De plata 300, ley 300 ¿Sí? Esta es la única moneda de Morelos que hubo solo un año de acuñación Que fue en 1950 Probablemente sea especial, probablemente no Ahorita la vamos a ver No se vayan, quédense hasta el final del video Que también vamos a ver los precios en el mercado Y en las en las plataformas de numismática esta también ya cuento con esta, esta también ya les hice un video si no mal recuerdo esta es plata ley 100 que se acuñó del año 1957 a 1967 esta también cuento con una de estas bueno pues ya de aquí para abajo todas 1970 a 1983 esta no es de plata este es de níquel y cobre cuproníquel ¿Sí? Esta es de acero inoxidable que se acuñó del año 1984 a 1987. Esta también, ya, la, ya cuento con una de ellas, que es la cuando se empezaron a hacer los nuevos pesos eh, de 1992 a 1995 y pues de aquí para adelante, pues estas, ¿verdad? De, se empezaron a acuñar, ya le quitaron el nuevo, eh, la N, que de nuevos pesos. Y se empezaron a acuñar de esta forma Sin la N Desde 1997 hasta la fecha Incluso si se fijan aquí En esta página eh, Trae unos, unos costos aproximados No es tienda de numismática No es compra y venta Al parecer nada más es una página De, de la web ¿sí? Monedas de, del mundo Está muy interesante Yo ya la guardé por si algún día se me ofrece Buscar algún dato Y pues ya se las recomiendo Pásense a, a ver sus, sus monedas Y aquí pues ya abrí cada imagen Vamos a verlas en, en tamaño grande Esta es la, la moneda de... Que se acuñó de 1920 a 1945 sí, El adverso Y... El anverso ¿Qué es? No, ya me se me olvidó Ahí disculpen Luego sigue la de Morelos Cachetón que sí cuento con esa. Luego esta, la de que es la que vamos a dar ahorita. Vean qué bonitas monedas. Me gustan mucho mis monedas de, de un peso Morelos. ¿Verdad porque soy de México? <risa> esta es la que no se veía en mi imagen, en mi fotografía que le tomé a mis monedas, pero es esta con la que cuento. Muy bien. Y ya pues ya siguen los nuevos pesos, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a hablar. A ver, vamos a ver aquí. Miren. Esta es mi moneda. Vamos a hablar de esta moneda de un peso que al parecer únicamente se... Se fabricaron en el año de 1950 Ya estuve investigando y todo Y al parecer si sí es verdad Entonces vamos a ver si es este muy valiosa o no Probablemente, pero antes de eso Quiero mostrarles el lado del escudo de mi moneda ¿Sí? Déjenme hacerle un poquito más grande A ver si se ven los detalles Porque como estoy medio segatón Estoy medio cegatón y pues como que no alcanzo a distinguirlo bien así con mi vista. Tengo mis lentes, pero pues me da flojera ponérmelos. Miren, este es el canto. Digo, el, el lado del escudo de mi moneda. Y, y este es el de la. De donde está Morelos. Eh, al centro, arribita de la cabeza. Eh, trae una falla, es como un, un raspón, no sé, fricción de algo. Esta moneda la adquirí en la tienda de Numismática, que, que me gusta mucho ir a esa tienda, son muy profesionales. Se la recomiendo, está ubicada aquí en el estado de Jalisco, en Guadalajara, en la, la Plaza las Torres, ahí está. Creo que se van a cambiar ahí mismo a Plaza de las Torres, pero se van a cambiar de, de local. Está muy bonita esa tienda, tiene muchas, muchas monedas muy bonitas. Y esta moneda era la última que tenían ellos. ¿sí? Afortunadamente llegué y que la agarro. Hoy te voy a decir cuánto me costó esta moneda. Pero primero vamos a, a, a ver esto. Miren. Les voy a redactar aquí un apunte que hice de la investigación que hice. ¿sí? Sobre la moneda de este, este valor. Que pongo, pongo aquí que se vaya... Eh, reproduciendo esto muy bien, miren la moneda de un peso Morelos está esta moneda fue acuñada solo en el año de 1950, es una pieza numismática de gran importancia histórica y cultural en México a continuación les presentaré un informe detallado sobre esta moneda incluyendo su diseño, composición, valor y contexto histórico bien, empecemos por el diseño la moneda de un peso de Morelos presenta en su anverso el eh, la imagen de José María Morelos, uno de los héroes de la independencia de México, en la parte superior de la moneda se encuentra la inscripción Estados Unidos Mexicanos, mientras que en la parte inferior se encuentra la fecha de acuñación. Eh, en, el, en el reverso de la moneda se encuentra la águila mexicana posada en un opal, roda, rodeada por una corona de laureles. En la parte superior de la moneda se encuentra el valor nominal un peso. ¿Cuál es su valor? El valor de la moneda de un peso de Morelos varía dependiendo de su estado de conservación y de la oferta y demanda. En el mercado numismático en general, una moneda en buen estado puede tener un valor de alrededor de 50 a 100 pesos mexicanos, mientras que una moneda en excelente estado puede valer varios cientos de pesos. ¿Cuál es el contexto histórico? Bien, esto es lo que me, interesa, me interesaba hacer mis videos amigos. Bien, la moneda de un peso de Morelos fue acuñada durante un periodo de gran inestabilidad política y económica en México. En 1957 el país se encontraba en una plena transición económica después de años de inflación y de devaluación de la moneda. La introducción de una nueva moneda con un diseño atractivo y una composición más duradera fue vista como un paso importante hacia la estabilización económica. Además, la manera de un peso, Morelos rinde o maneja a uno de los héroes más importantes de la independencia de México. José María Morelos fue un sacerdote y militar mexicano que lideró las fuerzas insurgentes después de la muerte de Miguel Hidalgo. Morelos es recordado por su lucha por la igualdad y la libertad, y por su papel en la redacción de la primera Constitución mexicana. Eh... En conclusión, la moneda de un peso de Morelos es una pieza numismática de gran importancia histórica y cultural de México. Su diseño atractivo y su composición duradera la convierte en una de las monedas más populares y coleccionables del país. Además, su homenaje a uno de los héroes más importantes de la independencia de México lo convierte en una pieza significativa de la historia del país. Bien, pues esa es la, la redacción que, que hice para poder hacer este video sobre esta moneda bien vamos a la página web a ver la página que siempre les recomiendo la de forum sí porque aquí da tanto las características de la moneda como el este la tirada la tirada la, el número de acuñaciones que se hicieron ¿sí? los años y los precios Aproximados en el mundo numismático Bien, empecemos en esta página Dice, un peso 1950 de México La moneda de un peso de 1950 Pertenece al catálogo de monedas de México En la siguiente ficha encontrarás Las principales características numismáticas de esta moneda Seca, año de conexión, diámetro, tirada Peso, materiales de fabricación y tipo de canto Puedes encontrar esta moneda en las colecciones de los usuarios Y saber el valor numi numismático que tiene ¿Cuánto valen las monedas de un peso? El precio oscila entre los 6 euros y 80 euros, dependiendo del estado de conservación. Puedes ver todos los precios de esta moneda en la descripción. Bueno, esto casi en todas las, las páginas de monedas viene en esta, en esta web. ¿Sí? Bien, esta es la moneda de un peso de año 1950. Aquí tiene sus características. ¿Sí? precio oscila entre los 6 y 80 euros como acabamos de ver y al parecer miren aquí está únicamente se acuñaron en el año de 1950 sí y se acuñaron la cantidad de 3,286,000 millones ejemplares ¿sí? muy bien vamos a lo que nos interesa aquí en esta página web es el costo aproximados dependiendo la calidad de la moneda. Sí, la calidad de mi moneda, porque si vemos aquí, ¿verdad? aquí arribita, arribita de la cabeza, pues tiene, como les decía, un, un tallón ¿sí? y, se, y se ve muy considerable. Entonces, la, mi moneda tiene una categoría de bf que es la más baja ¿sí? son 6 euros y sí, ya si cuentan con una muy muy con muy buena calidad son 80 euros déjenme abrir otra aquí para ver cuánto está el euro el euro cuánto está el euro ahorita pues mi moneda en euros son 119 euros. Que les comento que mi moneda me costó 150 pesitos en la tienda de numismática. Y sí, pues eso es un, como es tienda de numismática, pues le tienen que ganar un poquito más, ¿verdad? Pero ya la calidad proof. Déjame cerrar esta ventana porque luego me hago bolas. Ya en calidad proof anda costando hasta 80 euros. Vamos a ver cuántos 80 euros. Son 1.568 euros. Muy bien. ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, pues aquí podemos ver en este forum. Eh, podemos ver las personas que cuentan con esta moneda. Y el valor en que los están ofreciendo. Por si a alguien les interesa eh, pues coleccionar de esta plataforma. Ponerse en contacto con una de estas personas. Se registran y pues ya se ponen en contacto con ellos. La otra es, pues, el Mercado Libre. Vamos a ver cuánto anda el Mercado Libre. Me gusta ver eh, Mercado Libre y eBay para darme una idea más o menos qué es lo que piensa la gente en cuánto anda costando esa moneda. ¿Sí? No, recuerden que les he dicho que no porque sea de años pasados y esté fuera de circulación, es que ya vale muchísimo, ¿no? No, depende de muchas cosas. Ya lo he hablado en otros videos. Muy bien, miren, pues esta es una moneda que pues, no está tan cara, Nada más, pues como tiene una sola imagen, tengo que meterme y, y no quiero hacer tan largo este video. Entonces, pues vamos a ver nada más aquí por, por fuerita los precios. Esta moneda, pues miren, está exageradamente cara, $2,500 pesos. ¿sí? Pues no, está mucho peor que estas. ¿sí? Está muy viejita, ya las monedas y pues es muy difícil conservarlas en buen estado. ¿sí? 395, esta pues sí tiene varios golpes por acá Esta está encapsulada y pues está muy pequeña la imagen, 239, o sea, es aceptable Pues sí, pues ahora ahora sí no están tan exagerados los precios en, en Mercado Libre Únicamente el que estaba ahí arriba Aquí hay otra que también es, está exagerado Pero pues la dan en pagos <ríe> ya, Si alguien se quiere animar, sí Sí está muy exagerado esto, todo lo demás pues está, está razonable, obviamente hay que verlas eh, presencialmente eh, vamos a ebay, miren, pues en ebay también no está tan tan mal los precios este 2500, pero aquí les va un detalle importante, tanto esta que está en 1800 como esta que está en 2353 estas están patentadas, sí. Eh, ¿Por qué? Porque, vamos a abrir esta imagen En lo que se abre Vamos a abrir la otra Está Está Están patentadas sí, Y tienen ya su, su sello de calidad Se podría decir Que únicamente eh, Pues expertos En eh, bancos eh, Les dan ese esa, esa calificación de, de que son Buena calidad como la calidad proof, pues... Es un decir, ¿verdad? Bueno, ya se abrió aquí. Vamos a ver... Sí, está en $129 dólares. $130. Y me puse a investigar... ¿Qué significa las siglas NGC? La NGC ya es una patente. ¿sí? De que algún banco ya lo... Ya lo patentó, que no es falso, no es una moneda falsa. Que tiene buena calidad... Que no tiene golpes no tiene modificaciones todo eso sí, y las pueden patentar y es por eso que sus monedas pueden valer muchísimo más obviamente pues mi moneda no la puedo porque pues tiene ya alteraciones por el rayón ¿Verdad? miren qué bonita moneda estas monedas si sí valen la pena tenerlas así vean qué bonita como si hubiera salido del banco a ver... Y está en 100 dólares. ¿Cuánto es 100 dólares? A ver. 1831. Y si se acuerdan... Aquí decía que... 2353. ¿Sí? sí de, pues también dependiendo Si sí, esta la publicaron cuando el dólar Estaba en casi 24 pesos Pues obviamente verdad Pero como ahorita ya bajó el precio del, del dólar Aquí en México Pues su valor es de 1831 Muy bien aquí Dice 100 dólares Muy bien qué más qué más pues sería todo amigos ahí, ahí les dejo la Este video Para que si gustan compartirlo Y se animen a coleccionar Es muy bonito coleccionar monedas Aparte pues es un hobby que tengo ¿verdad? Esta es mi moneda miren. Ya después les voy a hacer video De creo que este también ya lo hice Me, falta, me faltaría de esta y de esta los videos, aquí los pueden encontrar en mi canal Para que se suscriban eh, Voy a estar subiendo más videos Tengo más monedas A ver si se alcanza a ver Déjenme hacerle esta Más grande Sí, aquí tengo mi, mi catálogo de monedas eh, más que esta la saqué Porque como Está la luz Y, y tiene plástico pues eh, los, no, no se alcanzan a distinguir pero tengo muchísimas monedas. Desde. Desde un peso. 20 centavos. 10 centavos. Con mil pesos. 20 pesos. 5 pesos. Tengo muchísimas. Bastantes. O más. Ah, es que no. No cuento con una cámara. Una webcam buena. Y de hecho también estoy coleccionando. Las, las nuevas. las Este. Conmemorativas de 20 pesos, de 5 pesos, todo eso, de 10 pesos. Incluso también cuento con billetes antiguos, miren, desde un peso hasta, déjenme, doy la vuelta para que se vea, hasta 5 mil pesos. Me hacen falta los de millón, los de todos esos, pues, pero pues ahí poco a poquito voy aumentando mi colección, tanto de billetes y monedas. Me gustan más las monedas, obviamente. Pero pues cuando me encuentro un billete ahí lo, Si lo puedo adquirir Pues también, vámonos Sí, dependiendo, pues la, la, la situación económica ahorita está Apenas estabilizándose Esperemos que ya próximamente Meses Que, que no, que no sea mayo que sean meses Poder estabilizarnos Bien, y pues ahora sí Ir a la tienda de y decirle ¿La mesa? ¿La mesa cuánto cuesta esta? Híjole, esa nota no alcanzo pero próxima semana vengo, <ríe> muy bien amigos, amigas eh, ayúdenme a compartir el vídeo dándole like, acuérdense que es lo que nos ayuda a todas las personas que suben los vídeos a difundir nuestro nuestro vídeo más que nada y pues a mí me gustaría llegar pronto a los suscriptores para poder este sacar beneficios de los vídeos que les trato de hacer y que sean interesantes más y aquí como es de todo un poco trato de subir de todo comp de todo contenido pero principalmente de monedas bien amigos los dejo pasen muy buen día nos vemos en otro video